Bueno gente, son todos bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ir contra Radan en la azote de las estrellas en el Rain Ok, estamos en New Game Plus Vamos a pelear contra el Dejamos. Estamos acá Creo que no puedo sacar a mi ceniza ¿No? Vamos a invocar a Leos. Por alguna razón no me está disparando. Ok, no sabía. había... No me voy a disparar. Puta con mi gol. ahora aguanto mucho más sus... sus golpes. Ok, no puedo a sacar eso. ¿Qué vamos ¿Qué más tenemos? Estamos invocando a todos los compañeros. Vamos a subir al caballo y vamos a. dejando invocar los parches, ¿y está. Estoy él Vale, peleámele. Ok. Si ¿Sí lo podemos llevar a su segunda fase rápida. ¿Se piro Vamos a ir a invocar a... Nos tardamos dos minutos. Boa, vale. Bien, nos matamos. Debería estar la gracia por acá. Creo que se va cinemática. Si, sí, lo metimos. Ok, y no quedó acá la. Sí, queda una. La gracia. No lo hicimos bien. No está la gracia. Ya está. Ok. Ok. Y a la Grecia. Y terminamos por acá.